Muy buenas todos chicos. Estamos en un nuevo video para el canal de esta coca vamos a destruir este trencito que es maléfico. Entremos normal. No, al no se su trompa, no ataca. No, siempre será en medio, no vale. Es el que más ataca. Vale, lo que pues no, no pasa nada. ¿Cuatro? ¿No? Vale. Siempre en medio, siempre en medio. Siempre y medio, chaval. Vale. Uf. ¿Sí? Oui. Como soles. Tú Toma. Y así es como se vence. Sencito. Sí. Motherfucker. Madre. ¿Cuánto? más uh, de dos. Es que si sí estaba ¿Y Vale, por lo menos hicimos toda la super, todos los desvío. ¡Oh! Menos A me sirve. Chicos. Expreso fantasma. Por fin les puedo decir que llegamos. Aquí. Infierno Tinder. Vale. Ven lo que toca, ¿no? El casino Apuestas Vaya, miren eso Lo hicieron de maravilla, pero me hicieron perder una apuesta Solo por eso, aún no podrán ver al jefe Antes jugaremos un jueguito Ok, ok No me jodas Está, vale mm, Necesito un uno. No. no. Vale, todo tiene que ser fácil. ¿Te ¿Puedo marchar? Giras. Vale. Facilito. Gracias. Yeah. Okay. Vale, podemos bueno, vale, morir ya. Gracias. Vale, necesitamos un 3 o un 2. Dos. tres o dos? Uy. 3. Vale. Este que es? Ah, el esqueroso. Vale, es el asquerosito, Audi, Audi, muerte, muerte. ¿Puedo morir? Gracias Toma, lo voy a agarrar Vale, vamos bien Necesitamos un 3 Un 3 estaría, ¿no? Uy 1, 2, 3 Vale, necesitamos un 2 Toma, jeje. <risa> no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? es esto? ¿Es no, y tú saltas okay? Ah, vale, vete, vete, vete, vete. Vete, no, ni duro. Ya perdí pues, una vida, ¿no? ¿Puedo morir? No, todavía no Fáltale, falta, falta vale ahora ¿Va tú? ahora tú? ¡Ah! Oh, ¡No! perdí la dos! Oh, no. Las dos vidas que salvé ¡Joder! Oh, se muere ahorita ¡Ah! Vale, pero tengo cinco Tengo cinco, tengo cinco ¡Uff! Espero, no podí contra el final ¿Por qué me cagaré en todo? Necesito un 2, y un 2 No 2 Vale, necesito otras No, no, bueno, 3 en ¡Hostia! llegar No, way. Eso no se hace, cabrón. Por una vida no lo paso ni loco. Uy, uy, uy, uy yo ¡No más! ¡No más asqueroso! ¿Y así se hace señores? Así, ¡Rápido! ¡Con una vida! ¡Facilito papá! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Cuatro minutos por once! ¡Ese fue el que más duró! Uri. ¡Vaya para matar a este tío eh! Oh, ¡Menos A! Ah, ¡No reconozco. ¡Me sirve! ¿Vale? señores y señoras? Rey Dato Esta es una noticia Y hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si no es así pues igualmente Dale like, este es el jefe final Y lo dejaremos para otro video Espero que les haya gustado chicos Como siempre, ya saben Comentar, compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chau, chau.